Hoy lunes está con nosotros el ingeniero y empresario niño lópez nuestro amigo también el primera vez que visita meridiano interactivo y hoy vamos a compartir eh, una entrevista muy muy afable eh, muy clara con todos ustedes para escuchar algunos aspectos pero sobre todo conocer a niño lópez más allá del empresario y del ingeniero bienvenido Niño lópez buenas tardes La audiencia cautiva a esta hora, que para nadie es un secreto, mi mamá te está mirando ahora que salí de su casa. Y, ah, pues no, la morenita que tú vas. Ay, a esa misma, esa misma pues, a ella desde aquí un saludo que no, te, no está mirando. Niño López, el ingeniero, el empresario de la construcción, como se conoce en San Francisco de Macorís. ¿Qué tanto ha costado construir este nombre y esta marca en San Francisco de Macorís. Bueno, Joanny. A veces es difícil tú decir las cosas, eh, pero como dicen por ahí, lo que está a la vista no necesita pejuelos. Eh, yo me gradué de ingeniero civil en el 87, Giovanni. Tú andabas en Panty, en las calles. No, todavía no había nacido. Ah, imagínate tú. Tú estabas por ahí en aspiraciones de tu padre y tu madre. Cuando ya yo me gradué de ingeniero. Entonces construido un hombre en base a trabajo eh, en base a hacer las cosas seriamente nunca nunca le he quedado mal a un cliente nunca le he hecho unas cosas por otra siempre me, hemos estado haciendo las cosas como se deben hacer correctas eh, como me lo enseñó mi padre y cuando tú caminas por los por los senderos que tú debes de caminar directamente, tú nunca vas a fracasar, tú siempre vas a crecer, porque lo primero que tú tienes que ser serio, transparente, y eso somos, y somos dedicados a lo que hacemos. Eh, ¿Cree, tú, Niño López, en las casualidades? Eh, bueno, pero las casualidades tienen que acompañar, ir, ir acompañadas de cosas. Si, si mi padre no me educa, yo, no, puedo, yo no, no estaría nunca sentado aquí, porque si no tengo educación, no hay forma de que yo me gradúe de ingeniero, porque no va al cielo. Hay cosas, tú tienes que ir haciendo cosas y las cosas van llegando acorde a cómo tú te vayas desarrollando en esta vida. Niño López, no el profesional en este momento, sino Niño López, el ser humano. ¿Cómo se califica? Y miren que hay muchas personas que no le gusta autocalificarse. ¿Pero ¿en qué, en qué lugar te enmarcas? Niño López, el ser humano. Eh, bueno, un poquito eh, cuesta arriba, como tú dices, calificarse. Pero yo me considero, y con todas aquellas personas que yo me he codeado, que me he tratado, que he compartido, eh, tienen en mí que yo soy una persona poco bocadura, pero de un gran corazón. O sea, yo le digo al pan pan, al vino vino. Te digo las cosas como debo decírtelas, pero... Eso no quita que yo tenga dentro un gran corazón, una persona noble, eh, que, voy, que voy, por ejemplo, eh, acorde con mi corazón haciendo las cosas como creo que las debo de hacer, porque como te dije en principio, vengo de un, de un hogar que me enseñó a cómo son las cosas, a qué debemos de hacer, cómo debemos compartir lo que tenemos. Y hoy yo estoy dando a demostrar públicamente lo que, lo que lo que yo estoy haciendo, porque por ejemplo, soy claro, transparente, por ejemplo, en la, en la religión se dice que lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Pero desgraciadamente en política, lo que hace tu dedo meñique, tiene que saberlo el cuerpo entero. Vamos a esa parte. Niño López, el político, el dirigente de una organización, que pocos conocían esta parte de Niño López en la política. Siempre se ha manejado de manera bajo perfil. Lo acabas de reiterar con esto de, de los trabajos y demás y las ayudas que puede haber ofrecido. Niño López el político. ¿Cómo llega Niño López? Fácil. Yo llego a la política agarrado de las manos, el ruedo del pantalón de una persona muy conocida y muy querida en este pueblo, que se llama Ingeniero Hernani Ernesto Salazar Simó. Y él le agregaba también con acento en la O. Con Hernani yo empiezo eh, a trabajar con Hernani en el año 91, haciendo el movimiento de tierra del Banco de Reserva de la ciudad de Nagua construida por el ingeniero el ingeniero Pablo Aucarma, de aquí de San Francisco Macorís, consiguió esa obra en agua y nosotros fuimos a hacer el movimiento de tierra y yo empiezo con el Salazar hasta el día de hoy. Te cuento eso para decirte desde dónde empiezo. Entonces Nani, un PRDista, una persona que tuvo un acercamiento muy grande con Peña Gómez, entonces yo empiezo a hacer proselitismo político con el Nani cuando Peña Gómez fue candidato a la presidencia en el 94, luego para el 96. Después viene, Peña Gómez sale del escenario, entonces nos metemos con Hipólito Mejía, hasta que Hipólito aspiró. Que fue ¿Y yo no su... me del PPH de aquella vez? Eh, te puedo Hipólito. contar la historia del PPH porque nació delante de mí. Proyecto, precede... proyecto Peña Hipólito, así se llamó. Proyecto Peña Hipólito PPH. ¿Por qué se llama Proyecto Peña Hipólito? Porque Peña Gómez cuando pierden en el 96, ya para nadie es un secreto que Peña Gómez está enfermo, que tiene cáncer. Entonces se supone ya que una, una persona enferma con cáncer es eh, una persona que no puede dedicarse a la, al proselitismo ni a, ni a, ni a, ni a hacer cosas que, lo vayan a, a, que vayan en detrimento de su salud porque tú con un cáncer y hacer proselitismo eh, político se te va a deteriorar más fácil la vida. Pero Peña Gómez estaba vivo. Y ese grupo, era el grupo de los siete, encabezado por el Nani, el grupo de los siete, a ese proyecto PPH le pusieron proyecto Peña, eh, proyecto Peña Hipólito. Para Hipólito era una persona que se iba perfilando con mucha, con mucho, con, con, con mucha rapidez en el, en el entorno electoral. Entonces. Cuando Peña sale, que incluso muere, el PPH empieza a ser Proyecto Presidencial Hipólito. Ahí se le acotejaron las siglas de PPH, eh, eh, siguió con las mismas siglas, pero ya con pre Peña, eh, Proyecto Presidencial Hipólito. Es el, es el historia del variante, PPH. Una variante rápida y de, y de mucho ascenso. Pero para resumir un poquito y hacer énfasis, en, en lo que quiero tocar eh, en estos minutos en televisión. Hemos visto en los últimos meses a un niño López tirado a los barrios de San Francisco de Macorís, en diferentes sectores, pero también lo hemos visto inmersos en un proyecto político. ¿Será esto una realidad de San Francisco de Macorís? ¿O ya está trabajando Niño López en este proyecto? Ya yo estoy dedicado 24 horas al proyecto de Niño López, alcalde. ¿Cómo? Para nadie es un secreto, Joanny, que yo soy una persona muy conocida en este pueblo, pero en los barrios a mí me conocen poco, porque... Eh, ¿Vinieron los equipos de Niño López? ¿Cómo que de, de, ¿Vinieron sí. los equipos de Niño López? <risa> bueno, pues, para que tú sepas, mi labor social... Ahora la estoy haciendo pública porque, como te dije ahorita, hay que hacerla pública para que la gente conozca quién es niño. Pero los niños no es un invento. Los niño no está ayudando a la persona eh, porque eh, está siendo candidato a alcalde. Niño, te voy a interrumpir. Tenemos una llamada aquí. Buenas tardes. Sí, yo soy Ángel Almanzar, pediatra. Quiero decirle que en lo que yo pueda servir para que el Niño López sea síndico, que no escatime en sirve, mi esfuerzo, mi servicio lo que pueda hacer, porque a mí me consta el nivel de capacidad en ejecutoria que el niño tiene desde siempre, el pueblo lo recuerda con el parquecito de aquí de la entrada, de los mártires pero desde ahí cuando el niño López no puede con su propio aparato donde tiene que morder una carretera a la muerte, o sea que sería San Francisco que se beneficiaría de un niño López síndico es mi humilde opinión bueno, muchísimas gracias, al doctor Almanzar. Ahí escribe alguien más. Dice aquí algo, un mensaje, me permito leerlo. San Francisco de Macorís necesitaba una cara nueva para cambiar la infraestructura y para ayudar a los sectores. ¿Qué decir? Sobre esta aceptación que ha tenido Niño López en estas, en estas últimas semanas, que ha intensificado este proyecto, ¿cómo se siente Niño López, el político, con esta aceptación? Bueno, pues... Yo creo que lo que Ángel Almanza, el pediatra, eh, dice es una realidad. O sea, eh, <ríe> duele decirlo, pero por ejemplo, creo que el, el gran beneficiario de Niño López Alcalde para este pueblo sería el mismo pueblo. pues ya nosotros tenemos cosas, tenemos cuatro ejes donde vamos a dirigir una alcaldía de San Francisco de Macorís. Y por ejemplo, Joanny. Tenemos, bueno, en, bueno en, me, me, calen, me está calentando el, el, el... Buenas tardes. Buenas tardes, Joanny. Adelante. Quiero decirle a Niño López que le habla un nacido y criado en San Francisco de Macorís. Mi nombre es Sandi Humberto Antigua Bonilla, que cuente con mi apoyo. Gracias, Sandy, gracias. No tengo bueno, el, el privilegio de conocerte, gracias. pero cuando ahí tú me, me veas, me dices, mira, yo fui que llamé a Giovanni cuando, cuando tú estabas en su programa. ¿Cuáles son, retomando ahí esos ejes del proyecto sí. de Niño López en estos minutos que nos quedan? Sí, mira, una alcaldía tiene cuatro cosas fundamentales. Se llama servicios, se llama obras de infraestructuras, se llama un tercero que se llama transparencia. Y un cuarto que se llama participación, donde participen todos, todas las, las partes sociales del pueblo. Esa es la parte última que te dije, la participación. Sería una alcaldía participativa, donde participamos, participemos todos. Nosotros como alcaldes si seríamos electos, la iglesia, los grupos sociales, los empresarios, los de, lo deportistas, las juntas de vecinos. Yo estoy compartiendo ahora con las juntas de vecinos. Con el deporte yo fui una figura en el año del año 99, para que tú sepas, al año 2007 yo fui la persona número uno en el baloncesto de San Francisco de Macorís, donde yo representaba al Club San Martín de Porre, que le di un, unos dos o uno, tres campeonatos, yo dirigiendo a San Martín como presidente del Club San Martín, que hoy es la única institución deportiva que cuenta con un techado, porque Niño López le pidió al ingeniero Hernani Salazar, director de la Oficina Supervisora de obra Obras del Estado, en el periodo de Hipólito, que le construyera ese club a San Martín. Y hoy es el único techado que tenemos, creo que en la región. Gracias al empeño que este personaje que está aquí, Uso para que esa obra fuera una realidad. Tenemos una llamada, Niño López. Vamos a, a ir interactuando para que la población se vaya expresando. Vamos a ver, buenas tardes. Ay, fue? se fue esa llamada. Sí. De llegar, Niño López, a la alcaldía de San Francisco de Macorís, ¿qué entiende que debe cambiar? Mira, San Francisco de Macorís, como te dije, en, en los cuatro ejes fundamentales, la, la, la, los servicios. Obligatoriamente ten, tenemos que tener una ciudad totalmente limpia, desde la entrada hasta la salida, si se puede llamar así, o sea, el pueblo en general abierto, para que una ciudad limpia es una ciudad con higiene, una ciudad que la gente puede venir aquí, como han venido muchas empresas, están viniendo muchas empresas a invertir, es una ciudad que esté totalmente con sus calles sin hoyos, bien señalizadas, eso es parte del servicio, que tú, Giovanni, por ejemplo, cuando cuando tú vayas a hacer una compra, tú encuentres dónde ir a un mercado digno, no a esa mugre que hoy existe. Y es desgraciadamente lo que tenemos. O sea, nosotros necesitamos en este pueblo. Y no de que no, un mercado ahí donde está, pero haciendo un mercado nuevo, ahí construido nuevo, con las, con las estructuras necesarias para que tú, mi mujer, la de estos muchachos que están aquí, todo el pueblo valle y se dirige a ese mercado. Aquí hay un mensaje del señor Gille Fernández, dice, niño sería un alcalde de lujo para San Francisco de Macorís. Gracias, Gille, gracias, Gille, por tu mensaje. Yo sé que no te voy a defraudar a ti ni a ningún municipio de San Francisco de Macorís. Vamos a, tenemos una llamada antes de ir a la pausa. Adelante, buenas tardes. Juan Bob Olivares Beato, de, de Víctor Valle, presidente de la Junta de Vecinos San Antonio, Sería un orgullo para este pueblo tener a estos ciudadanos como alcalde de este pueblo, porque todos conocemos quién es Niño López. Que Dios me lo bendiga. Que este va a de con Gracias, por el Gracias. Así esperamos. Ahí está, señores. Ahí está la gente escribiendo. Sí. Eh, qué bueno, señores. Otro, o, otra cosa, Giovanni, por ejemplo, para terminarte con los servicios es hacer una, una, una, una funeraria en vista del Valle en esos, eh, y una Lepino, en esos barrios grandes y en otra, otros barrios que, que tienen muchos barrios que convergen cerca, para que esos muertos lo velen en, en, en su propio barrio, no que tenga que trasladarse de Víctor del Valle a la municipal. Otra cosa, por ejemplo, que sería en un gobierno nuestro, el, el, el costo de la funeraria sería cero pesos. Es un servicio que tiene que brindarle. La alcaldía a su pueblo, al pueblo pobre que somos la mayoría de este pueblo, o sea, brindarle que no le cueste un centavo en eh, la, la despedida final de su ser querido. O sea, eso es en lo que se refiere a, a los servicios. Te dije, limpieza total del pueblo, calles sin hoyos, bien señalizadas, eh, un mercado para que todos podamos ir dignamente a comprar las cosas que necesitamos, funerarias, eh, para que el pueblo vaya a darle su último adiós en, en su cerca de donde de donde habitan, Esa, con un costo de cero pesos. Y con transparencia es que el pueblo sepa, los muchachos del Falpo, los, los, los grupos populares sepan, que son los que más, por ejemplo, viven preocupados de que, de que las cosas se hagan como deben de ser, es que se, se detalle, públicamente en un portal, en una pantalla, en un, un computador, que haya un espacio hecho para que el pueblo se entere de que entraron 10 pesos y salieron 100 pesos, un peso en basura, un peso en una construcción, un peso en la calle, un peso en nómina, y que la gente sepa claramente en qué se invirtió cada peso que entra en el ayuntamiento, porque gracias a Dios no voy al ayuntamiento a buscar un peso. Con el salario de la, de, del alcalde, que conjuntamente con los viáticos que, que recibe y el combustible anda rondando unos 200 mil pesos. Esos 200 mil pesos, mes tras mes, serán destinados a que, a, que, a, que, a que cambiemos piso de, cemento, de suelo por piso de cemento para que eso, eso Humildes ciudadanos de San Francisco que cuando llueve se mojan porque el cine está podrido, le cambiaremos techo. 200 mil pesos aproximadamente que de venga un alcalde serán destinados para cambiar piso de, de, de tierra por piso de cemento. Techo, techo podrido por techo nuevo, eso sería. Y ya hemos colaborado en algo, como te dije, o sea, con una persona. Yo vi en una casa ocho niños de una, de, con su abuela, hijo de dos mujeres, con cuatro niños, con ocho niños que daba pena viéndolo comiendo en el suelo. Y yo fui y le dije, mañana vengo con cemento y con y con arena y le vamos a tirar el piso. Y ya por lo menos están comiendo sentado en el suelo, pero no en la tierra, sino un piso de cemento. Bueno, muchísimas gracias, Niño López, por estar con nosotros. Hay muchas llamadas que no todas puedo pasar por cuestión de tiempo. Dice alguien aquí en los mensajes que nos llegan, eh, Bartolo Díaz le escribe eh, que necesita San Francisco de Macorís nuevo representante. Escriben por aquí que muchas gracias por preocuparse. Además, que, que ¿qué dice aquí, bueno, no entiendo la, las palabras como que no, no caen ahí, pero sí hay muchas personas escribiendo a través de nuestro WhatsApp para el señor Niño López. Agradecer que estuviera con nosotros en Meridiano Interactivo por primera vez. Eh, ya San Francisco de Macorís y demás se ha enterado de este proyecto, el programa más visto a la una de la tarde. Humildemente, señores, vamos a una pausa. Yo, va, si, si me dan un chancecito, por ejemplo, yo estoy de las manos hoy de los barrios, con la, a través de las juntas de vecinos y con los compañeros de la base del partido, resolviéndoles sus problemas, sin importar dónde estén ubicados, que me favorezcan o no los votos. Yo estaba ayer en una comunidad de La Peña que se llama Ramonal resolviendo un play donde la, los votos son del síndico de, de, de La Peña. Mas, sin embargo, yo me presté, fui allá, le resolví su problema. Duramos ocho horas y tantos minutos resolviéndole el problema a la comunidad de Ramoná, res, eh, ayudándolo a, a, a, a, a, a nivelar un play que tenían años pidiéndolo. Y fuimos y le hicimos en ocho horas y tantos minutos esa labor que nos pidió esa comunidad donde no llegó a obtener un voto pero hago un servicio y la gente me lo agradece. Bueno, señora, creo que no hay tiempo para más. Vamos a una pausa. Cuando regresemos con más, gracias a Niño López por estar en Meridiana Interactiva. Ustedes sigan en sintonía.